Sí, la, de la corteza nueva. Entonces, algunas cosas para comenzar. La, la neocorteza, ¿sí? eh, recuerden que es aquella que se divide, que, que se compone de seis capas básicas. Entonces acá tenemos las, las seis capas. La primera capa, que se conoce como la capa molecular, ¿sí? en la cual vamos a encontrar muy, muy pocos somas, la mayoría son dendritas y, y axones, son sinapsis que se es están de entrada y de salida dentro de las mismas, es una capa de conectividad principalmente. La segunda capa, denominada capa, capa granular externa, ¿sí? es una capa en la que suelen haber eh, algunas eh, diversidades de, de, de neuronas, en especial neuronas estrelladas e interneuronas, y esta capa pues eh, recibe... Eh, envía referencias es decir, envía señales ¿sí? a otras eh, zonas corticales, principalmente del mismo hemisferio. La tercera capa, que se conoce como capa piramidal externa, aquí la, la, la, la mayoría de los somas son de neuronas piramidales, es, pero esas neuronas piramidales son más pequeñas que las que están en la capa 5, entonces, esas neuronas, y también algunas capas, algunas neuronas estrelladas, interneuronas, ¿sí? ¿eh? Entonces, son neuronas que envían señales, o sea, que envían sus axones, y aquí vemos las dendritas, entonces las dendritas es, están esparcidas hacia arriba, principalmente en la capa 1 y 2, para su sinapsis, y envían sus axones a conectarse hacia eh, otras regiones, en otro hemisferio. Entonces, se van a cruzar a través de las comisuras hacia los otros hemisferios. Bien. Eh, la capa 4 la, la será la granular interna y, y, y esta es la principal entrada de, de, del tálamo. ¿sí? Entonces, el tálamo principalmente se conecta con las demás neuronas a en, de la corteza cerebral en la capa 4. Y aquí se establecen con esto está lleno de células inhibitorias, de interneuronas. Entonces, esta es una capa de, de, de, de, de entrada, de señales desde de sensoriales, motoras, o sea, todas las señales que puedan venir del tálamo, y donde se controla, que este sería como el, el centro de control del resto de capas, ¿sí? donde se están inhibiendo, excitando eh, los componentes corticales. Tenemos, por último la, la, la capa 5 de la, de la corteza cerebral. En la capa 5 de la corteza cerebral, entonces tenemos neuronitas más grandes, interneumas, eh, también piramidales, Entonces son neuronas que envían sus axones eh, dendritas hacia arriba para hacer conexiones en la capa 1 y 2, las demás capas, y así ir descendiendo, es eh, de donde se, se proyectan a, hacia principalmente eh, las vías eh, descendentes del tálamo, del tallo cerebral y de... Eh, que van, a, que van a ejecutar los movimientos, la, la famosa vía piramidal, por eso se llama vía piramidal, del, que va a cruzar por las pirámides vulvares también, para la ejecución de movimientos. ¿sí? Y por último tendríamos la capa 6, ¿sí? que es una vía de salida también de, de neuronas hacia el tálamo. ¿no? Entonces la, la entrada del tálamo sería en la capa 4 y la salida la, a través de la capa 6. Y, y esta es la famosa capa multiforme. Una gran variedad de eh, neuronas. Es, de eso está hecha la corteza cerebral. Aquí vemos que la, hay una variabilidad grande entre cortezas, principalmente entre las cortezas primarias, secundarias y de asociación, y si son sensoriales o motoras. Entonces, se va a diversificar la extensión, la, lo grande de cada capa y eh, la cantidad de neuronas en cada capa, formando pues circuitos de procesamiento bien específicos. Bueno, ya, viendo, ya, ya sabiendo de, de qué está hecha la corteza cerebral, veamos un poquito la distribución anatómica de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, tenemos la cara, tenemos la vista lateral, ¿sí? la vista inferior y la vista medial. En la vista lateral, lo que vamos a ver son eh, unas montañitas, como unas cordilleras, que se llaman circunvoluciones o giros unos valles, unas hendiduras que se van a llamar cisuras o... Eh, en inglés, fisuras o... Eh, ay, se me olvidó los... bueno, cisuras este es el nombre más, más común eh, o surcos, que el otro también es un surcos, cisuras, fisuras o surcos, ¿listo? Entonces tenemos acá dos principales surcos o fisuras entonces, serían la, la, la, la, la central, que sería esta que baja acá, central o de Rolando. La lateral o de Silvio. Entonces, tenemos la fisura central o de Rolando y la lateral o de Silvio. ¿Sí? Y además tendríamos la cisura occipital que en la cara lateral no se puede ver. sino Hay que verla en la cara medial. Y la, la cisura que divide los dos hemisferios, hemisferios que será la cisura interhemisférica son las principales cisuras. Las cis cisuras me dividen grandes porciones del encéfalo, pues, que es de la corteza, pues, llamadas lóbulos. Entonces, anterior a la cisura de Rolando o central, tendremos el lóbulo frontal. Posterior a la cisura de Rolando, tendremos el lóbulo parietal. Ventral, a la cisura de Silvio, vamos a tener el lóbulo temporal. ¿sí? Posterior a la cisura parieto-occipital, el lóbulo occipital. Entonces, así es básicamente cómo se divide la corteza cerebral. Tendremos unos polos, polo frontal, el polo occipital y el polo temporal. Vamos con algunos de los giros principales giros. Entonces tendremos, eso lo vamos a ver con más detalle cada vez que veamos uno de los lóbulos. Entonces tendremos anterior y posterior a, a la cisura a la central o desrolando. Entonces el giro prerolándico o precentral y el giro poscentral o postrolándico. ¿sí? O sea, o la circunvolución prerolándica o postcentral. Tendremos tres giros frontales, el giro frontal superior. El giro frontal medial, es el giro frontal superior, el giro frontal medial y el giro frontal inferior. A nivel del lóbulo occipite temporal, el giro temporal superior, el giro temporal medial y el giro temporal inferior. A nivel del lóbulo parietal posterior tendremos el giro angular y el giro supramarginal. sí giro supramarginal y el giro angular. Y a nivel del lóbulo, y el, y el lóbulo parietal, el giro supramarginal y giro angular están separados por la cisura intraparietal. El lóbulo parietal superior e inferior están separados por la cisura intraparietal, ¿no? Cada uno de los giros y cisuras. Bien. En la vista medial, en la vista medial tendremos lo que ya hemos visto, ¿no? El cuerpo calloso, la, el cíngulo con los componentes anterior, medial, posterior y retrosplenial, ¿sí? Tendremos acá el, el, el, la cisura parieto-occipital, la cisura calcarina, que me está diciendo los diferentes componentes posteriores, ¿no? Entonces... En el óvulo occipital voy a tener el, la, el, esto que parece como una cuña. Si se dan cuenta, parece una cuña. Entonces, al parecer una cuña se llama cunius, ¿sí? Y esto parece una lengua. Entonces, al parecer una lengua se llama lingus o lingua. Giro lingual y el giro cunius. Del cunius. Anterior al cunius, pues va a estar el precunius. ¿Sí? El giro lingual, la cuña la cisura calcarina y el precunius. Vamos a tener la, el lóbulo paracentral, que será alrededor de la cisura central, con componentes motores y sensoriales. Y acá estaría la corteza cingulada. Y por último, componentes prefrontales, ¿no? Y... Ver, Bien. Acá tendríamos, por último, lóbulo de la ínsula, giro insular. Muy bien. Hasta aquí hemos visto los grandes componentes anatómicos de la corteza cerebral. Resulta que para hablar de la corteza cerebral se ha dividido desde, de, con diferentes nomenclaturas y con diferentes mapas. Uno de los mapas más antiguos es el mapa de Brodman, ¿sí? O la nomenclatura de Brodman, que es basada como en el tipo de neuronas, el tipo de células que hay en cada corteza. Y entonces esto es un mapa citoarquitectónico, eh, histológico. ¿sí? Eh, esto fue más o menos propuesto alrededor de 1930, 35, eh, por el señor Brodman, y él, lo, él dividió la corteza en 51 áreas. ¿sí? No, los números solamente son referencias, nomenclaturas, no, no tienen ningún tipo de del significado funcional, por eso ya casi no se usa. Esto es un map, esto es una nomenclatura que se ha venido en desuso, pero pues en la literatura la mencionan como por referencia. ¿sí? Entonces aquí vemos los mapas citó, arquitectónicos de Brodmann desde el área 1, 2 y 3, que serán la, las cortezas postcentrales, la 4, corteza motora primaria, precentral, la 5, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? hasta la 51, 52, 53. 51, digo 52, que, es, que son el número de áreas. Hasta las 52. Aquí están los diferentes mapas y todo arquitectónicos. Bien. Estas áreas de Brodmann pues con, algunas de ellas correlacionan con áreas funcionales, que es lo que nosotros nos vamos a aprender, una nomenclatura funcional. En la nomenclatura funcional, pues las áreas se dividen es por función, y la función pues reside en una... Una letra, que sería si es visual, B, si es audición, A, si es homestesia, S, y así sucesivamente. Y tenemos áreas primarias, secundarias, terciarias. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos las áreas de Brodmann relacionadas con la visión, las áreas primarias y secundarias. Aquí tendríamos las áreas relacionadas con la audición, primarias y secundarias, con el tacto. Y las áreas sensoriales terciarias, o de asociación, serían estas. Y las motoras primarias y secundarias. Y las motoras terciarias serían estas. Vamos entonces con la división anatómica funcional, que es la que nos interesa. ¿no? Entonces, está dividida por letras y números en su mayoría. ¿sí? La divide en áreas primarias, secundarias y terciarias o de asociación. Las áreas primarias básicamente se refieren a, a eh, eh, áreas sensoriales, donde llegan las informaciones de, de, de las señales talámicas, y por lo tanto, bueno, a excepción del olfato, donde llegan las señales primarias, se comienzan a construir los estímulos, las, los, los, los, las percepciones, ¿sí? entonces tendríamos el área visual primaria, área auditiva primaria, área somestésica o somatosensorial primaria, área gustativa y olfativa primaria, y el área motora primaria, ¿sí? que serían estas, las que están más oscuritas. Las áreas secundarias... Serían, eh, tendrían una, una funcionalidad de integración de las, de, la, de las señales que llegan a las áreas primarias, serían de una sola modalidad sensorial, ¿sí? Y eh, entonces tendríamos las áreas eh, secundarias como las premotoras, ¿sí? Metoras suplementarias, la secundaria de cada modalidad sensorial, ¿no? Visual, auditiva y somestésica, eh, olfativa y gustativa también tienen secundarias. Y por último, las terciarias solamente tendríamos el área de asociación prefrontal, el área de asociación parieto-temporal o la TPJ, que sería la unión temporo temporoparieto-occipital, y el área de asociación límbica. Esas serían nuestras áreas de asociación. Muy bien, hasta ahí tendríamos como las divisiones de la corteza cerebral.